Hola Armis, hoy les traigo un pack de fondos para celular de BTS, espero que les guste. El pack solo pesa 13MB y contiene solamente 62 fondos de BTS, si les gustó el pack denme Un like y activen la campanita, adiós besos. Y sean felices con sus coreanos.